Ahora, nuevo vídeo los sábados. ¿No lo sabías? Entérate de todo lo que vamos preparando para el canal en nuestro Tumblr oficial de 3 Vídeos. Si te gusta, te envía este vídeo.